En el restaurante pedimos un vaso de agua, es una oración que a estas alturas no tiene demasiadas trampas para analizar sintácticamente, así que comencemos. Es una oración simple, solo hay un verbo, el verbo pedir y la oración se entiende, ¿verdad? Es una situación en la que en un restaurante hemos pedido un vaso de agua porque teníamos sed, calor o lo que fuera. Es una oración simple porque solo tiene un verbo, el verbo pedir. ¿Pedimos? ¿Quiénes son los protagonistas, los sujetos de, de esa oración? ¿Quiénes pedimos? ¿Nosotros pedimos? ¿Aparece explícita, explícito el sujeto en la oración? No, es un sujeto omitido, por lo tanto, todo lo que no es sujeto es predicado. Toda esta oración sería sintagma verbal, predicado verbal, sintagma verbal, porque el núcleo es un verbo, pedimos, predicado verbal y no, predicado nominal, porque el verbo no es copulativo. El verbo pedir no es el verbo ser, estar o parecer. Bien, es un verbo transitivo, además. ¿Qué quiere decir? Que, que tendrá un complemento directo. ¿Qué pedimos? Es lo que tenemos que buscar siempre en el predicado. Después del núcleo, el complemento directo. ¿Qué pedimos? Lo pedimos. Un vaso de agua. Un vaso de agua es el sintagma nominal complemento directo. ¿Por qué sintagma nominal? De verdad, acordaros siempre, ¿eh? primero el sintagma y luego la función sintagma nominal, complemento directo. Sintagma nominal porque el núcleo, vaso, es un nombre, un sustantivo que va acompañado de un, que es un determinante, y que va acompañado de agua. Nos está diciendo de qué es el, el vaso, ¿no? Que contiene el vaso, está modificando al vaso, pero empieza por preposición. Por lo tanto... Es un sintagma preposicional complemento del nombre. Si fuera un vaso frío, un vaso helado, un vaso lleno, un vaso vacío... Lleno, vacío, helado, frío son adjetivos. Habría sido un adjetivo, pero en este caso de agua no es un adjetivo. Lo parece. Funciona modificando a vaso, pero es un complemento del nombre. Sintagma preposicional complemento del nombre. Porque empieza por una preposición, que es el enlace de... Y después, el nombre, es el término ET, enlace término. Dentro de los complementos del nombre hay ETs, enlaces términos. Hemos encontrado el complemento directo. Siguiente paso, complemento indirecto. ¿A quién le pedimos un vaso de agua? Supongo que al camarero, pero el camarero no aparece en esta oración, no hay. Complemento indirecto, explícito, en esta oración no lo ponemos. Nos saltamos ese paso y seguimos adelante. El siguiente paso es buscar los complementos circunstanciales. ¿Dónde pedimos el vaso de agua? En el restaurante. A la pregunta ¿Dónde?, responde un complemento circunstancial de lugar. Siempre sintagma y luego función. La función es complemento circunstancial de lugar. Pero el sintagma es un sintagma preposicional. Porque en es una preposición, es un enlace y el término, acordado siempre, et, et, enlace la preposición, el término es el restaurante. Sintagma nominal término porque restaurante es el núcleo sustantivo y él es un determinante. Tenía muchas palabras, tenía dentro del complemento del nombre o dentro del complemento directo o dentro del complemento circunstancial de lugar más cosas que analizar... Había que subir hacia arriba analizando, pero como veis, no tenía trampas ni demasiadas dificultades para localizar el complemento directo y el complemento circunstancial del lugar. Gracias. Agur.